Hola, te saluda tu amigo el coach Iván José, presentando el programa de coaching práctico personal Tu vida exitosa. En este programa haremos una revisión a los hábitos que todos los días utilizas para mejorarlos y que sean ellos los que te lleven a lograr todos tus sueños. Sí, todos, también ese que estás pensando. Imagínate haciendo las cosas que te gustan, trabajando en una empresa que te valora, donde te admiran y respetan, te pagan lo que mereces y tu trabajo contribuye a mejorar el entorno. Y además, tienes el tiempo necesario para pasarlo con tu pareja, tu familia y tus amigos en un rato de calidad, divirtiéndote y mejorando su relación. Esto no es algo imposible, lo ha logrado mucha gente. Hoy en día, ellos gozan de fama y prestigio, por ejemplo, Steve Jobs, Elon Musk, Richard Branson, Walt Disney y algunos otros magnates, pero también gente menos inalcanzable como J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, Opera Winfrey, Usain Bolt o el mismo Michael Phelps. ¿En México? Podemos mencionar por ejemplo a Hugo Sánchez, Carlos Slim, Cantinflas, Frida Kahlo y Salma Hayek, quienes a pesar de tener eventos negativos, Tuvieron las herramientas que les permitieron alcanzar el éxito dentro de su ámbito de especialidad y todavía creo que hay más gente cerca de ti como de mí. Podrías pensar en un par de nombres que cabrán muy bien en tu lista de grandes personalidades que en un momento dado son capaces de cambiar al mundo. Recuerda que nosotros somos tan exitosos como el promedio de las 5 personas más cercanas si las personas que te rodean no son muy exitosas, es momento de cambiar y encontrar a otras aún más exitosas y a comenzar a pasar más tiempo con ellas. Este programa está creciendo gracias a la entusiasta participación de personas que saben lo que quieren y están dispuestas a trabajar inteligentemente para conseguirlo. Dado que es un programa personal para ti, el cupo es reducido, pero la demanda va en aumento. Esto hace que nos enfoquemos en aquellos triunfadores que hacen diariamente un compromiso y son rigurosamente disciplinados pues prefieren conquistar sus aspiraciones antes que pase más tiempo. Si tú eres una de esas personas con espíritu ganador y estás en la disposición de invertir el esfuerzo y la energía necesarios para transformar tu vida, entonces no lo pienses más. Programa una llamada de exploración donde evaluaremos si estás en el momento adecuado y donde podrás participar en este exitoso programa gracias a la disposición correcta. Lee la descripción y programa esa llamada lo antes posible y no dejes que alguien más ocupe tu lugar.